Eh, bienvenida Claudia, a de Legante. Y a nuestra compañera Laura Uspal. bienvenida bravo, a la Qué noche, Laura. ¿eh? Ay, qué no noche era. de nominación. Ay, no, Hoy va a ser mañana. Mañana. Viste, ah, la pasa mañana. mañana por, por, el paro, ¿no? por el paro. Por el paro. Ah, ah, por el el paro, paro. Marcos, eh, líder de la casa. Así que mañana. Él Le tocó y por salvación. fin. Y sí. ayer unas peleas, chicos. Ay, sí. Terrible. Romina, Romina con Alfa, ¿no? Romina con Alfa. Después guerra de almohadones, que ahí estuvo más tranquilo. Sí, Y bueno, vamos a ver y qué es lo pontaña. que pasa. Muchos enfrentamientos. Perfecto. Vamos a meternos de lleno en la casa más famosa del país. Ahora vamos a hablar con Claudia. Claudia, tanto del año pasado no te veíamos, ¿cómo Exacto. estás vos? Bien, todo bien, la verdad ¿Bien? que sí. ¿Y sí, Elian cómo anda? Bien, tranquilo. ¿Trabajando? Eh, ahora sí, este fin de semana trabaja en la costa sí. y después eh, en febrero, bueno, estará en la costa también algunos días. Está y con un perfil mucho más bajo, ¿no? Eh, sí, está tranquilo porque está, está <risas> grabando, está haciendo temas, ¿viste? Sí. Estás ¿Está muy, muy, muy en él. ¿Estás solo o en pareja? Porque no. todos los días nos aparece una chica nueva. No, ¿A no, vos no. te pasa? O te, ¿A vos te dice? ¿O vos te enteras por la tele también como nosotros? Y sí, a veces me enteré por la tele. <risa> <risa> o si a quién va a traer a comer el sábado a casa. <risa> no, no, <risa> no, no, está solo. Está solo. Pero qué lindo que recuperaste... vos todo, toda la relación con Wanda. ¿Cómo la viviste? Porque a Wanda la conocemos muy mediática. Sí, sí. No, o sea, el, el trato que yo tuve con ella fueron los, los de, el día que grabaron el video en una parte, ¿no? Que se hizo en mi casa. Sí. Eh, después la presentación del tema, otra vez que himo, fuimos a cenar. No me la, acuerdo presentación, qué motivo la presentación, la presentación del pero tema fue buena eh, relación. Ese ese ese día que hicieron el video donde ellos se besaron contra una pared. Ay, no me acuerdo. ¿En el boliche? ¿En el boliche, acción. no? ¿No fue boliche, eso el boliche? Sí, sí. fue ser. el boliche. O Puede sea, ¿vos, no, vos presenciaste todo eso que estaba chapando con Wanda ahí. En... No, no, no, no, eso no. O sea, <risa> fue la presentación del, del, del video en el boliche, yo estuve Pero ahí. Vos ¿Y vos le preguntaste. el preguntaste fue un la a otro otro lado y a un lado. El día que chaparon el boliche fue un día que salió a salieron, salieron juntos, Claudia, y vos le preguntaste si, si pasó algo o no. Vos dejás que te cuente. No, no, dejo que me cuente, porque si no... Y él te cuenta... Pero A vos, veces Pero vos como madre sabés qué pasó ahí Porque nosotros todos pensamos que hubo una relación y se terminó Sí ¿Vos qué sentís? Mirá, no... Qué suerte que se eh. terminó, dice Claudia <risa> <risa> No, o sea, ellos, eh, ya te digo Ellos tuvieron una relación comercial, eh, profesional por el video O sea, que actuaron ahí Después, o sea, siguen, siguen una, amistad, eh, una amistad Ellos teniendo una amistad siguen como... son amigos Sí. Se habla. A lo mejor eh, es una o sea, amistad por ahí, sí se hablan. Después si hubo o no hubo intimidad y ellos solos lo saben. No, Claudia, ¿me entendés? O sea, yo nunca me desperté en mi casa y, y salió Wanda a desayunar. ¿Te hubiera gustado? por eso yo no onda. puedo hablar de algo que no ¿Te si no hubiera gustado vi. encontrarla ahí desayunando, tenerla de nuera. <ríe> Mira, yo no puedo decir ah. si me gusta o no me gusta porque yo a mí lo único que me gusta es que mi hijo esté bien. Si mi hijo está bien claro. y está feliz en ese momento o de ahí para un tiempo, para mí está bien. Perfecto. Claudia, yo lo que decía es que por un lado, yo lo que creo es que Wanda puede ser además útil, necesaria para Elegante para un lanzamiento en Europa. Ahí sí me parece que puede haber una relación comercial a futuro. Ella tiene muchos contactos en uh -huh. Italia, en España. Yo sé que hablaron también de eso y vos pensás que tu hijo puede tener una proyección, ya la empezó a tener, pero una proyección internacional... Mira, sí, la proyección internacional ya está, ya viene de hace un par de años, yendo a España, España. A, en Europa en el verano, se ha presentado ya hace dos años seguido. Suena mucho en España, ¿eh? Suena claro. España. Por eso y pienso bueno, que Wanda puede también hacer más negocios. Te digo, ahora en marzo él se va. Primeros eh, no sé si últimos días de febrero, primeros días de marzo ya se va a Europa. Ah, entonces desmentís lo que salió, porque salió una información como que, que, que, quedaba, que dudaban video, si iba a viajar Viste no. que sacó un video con armas y dicen sí, que a partir de, de ese video eh, ah, eh, prohibirían salir del país. No, no, eso... pero esas armas eh, son réplicas de que van a jugar al pinball y a otro lugar que juegan con, con réplicas. Ah. O sea, La no les llegó obvia. ninguna no, prohibición. No, no, no, okay. no, no, nada. Y se va a Europa, sí, se va a Aster, eh. Francia, sí, España, que ah, no, preguntarte porque, volviendo a Wanda, ¿a vos te molestó la declaración de Wanda cuando dijo me ponen de novia con cada uno? No, haciendo... eso también, yo ya lo expliqué. O sea, de que es como que yo pienso que en un momento <coughs> yo me pongo en ese lugar, ¿no? Es como que a vos te empiezan a relacionar con Fulano, con Vengano y con una persona en general. Y a lo mejor ya no encontrás forma de, de zafar. A lo mejor hace un tiempo hay días que ni lo ves a esa persona, pero te siguen. No, pero igual lo que ahí. generaban, Claudia, todos estos videos medio como un, fregándose. Vos como, ah, ¿no? como mamá decís, en no, cualquier no, momento no, viene un nieto nuevo. No, no, pero yo contesto a lo que vos me decías. De o sea, como que él, eh, ella hizo una declaración como menospreciando, sí. una cosa sí. así. No, yo no lo tomé, lo tomé como que ella Porque tratando, queriendo de zafar. ¿Vos sabés que el entorno de Wanda, de Wanda no lo quiere elegante? ¿Vos sabés? Sí, puede ser. Pero, pero, qué, no, o, bueno. ¿Pero te lo ha dicho elegante alguna vez a No. No. No, no, él no, sentía no, no. cómodo. No, él ha ido hasta el, el 24 a, a cantar la a la casa, a saludarlos, a cantar a la casa, estaba uh -huh. el papá, o sea. Y sé se, qué, qué, qué pasó, ¿sabes qué pasó después del 24 que si bien hablaron un día por teléfono, claro. hicieron un vivo, sí. que no se vieron más, ¿no sabes? No, después ella ya se fue a, punta a punta y, del es, este. y ahora que está acá no porque no sabes porque no se sé. no porque él estaba muy eh, viste muy ahí grabando está haciendo un par de videos muy haciendo temas. Ah, ah, porque ella estuvo con eh, Jamaica, ¿no? Antes del 24 sí. nos tuvimos claro, una de la de mano. De... Claro. Que estuvo... se el día de en un partido. Claro. El día de que estaba viendo uno de los y partidos. Y después viste de que aparecieron videos de Elegante con una chica, ¿cómo se llama? Mica Y hay una chica una que es igual a la China Suárez. Me mandan una La que grabó video. Grabó video esa. Ailen Ailen Viste, tu hijo no tiene paz tampoco El no, no, no. <ríe> jovencito está bien pero bueno Claudia, eh, quería saber Igual que de todas esas hay una de las que nombraste Que nada que ver sí. ¿Cuál? ¿Vane, la... pane? Anto sí, pane sí, Anto sí, pane Esa fue muy la prensa sí. Sí. Oh, ¿A sí A esa no pasó nada Muy rápido o sea, claro, Que lo hizo quedar rápido. bien igual a tu Cosa hijo Cosa que sí. ponele pasó esta noche y ya hoy salió ah, ah, ah, no, no. Pasó, pasó, pasó No, todavía no, no se había sacudido el polvo del cuerpo No pasó A mí me contaron lo que no pasó Que inventó Toda la chica en el boliche. Claro, ah, Pero lo hizo sí. quedar bien eh, igual eh. Sí, habló de sus atributos bueno, Pero bueno. Bueno, bueno, sos la madre, no te voy a decir <risa> Claudia, me gustaría saber y que nos cuentes Cómo cerfea la relación entre Tamara Que ahora está como más tranquila sí. Se ve que está mejor la relación con él Y Jamaica, que es muy chiquita Que está en el medio Digo, ¿cómo fue todo ese proceso Hasta encontrar esta quietud aparente Por lo menos para nosotros? Y bueno, viste que hay un dicho que dicen Después de la tormenta, ¿no? Viene eso, la calma sí. <coughs> pero hay que tomar esa calma también, así, tratar con de... Pinza. de con, sí, y tratar de que, que, de que, que siga, esa continúa. calma persista, claro. ¿me entendés? ¿Crees que yo, ellos podrían volver en algún momento? No sé, o sea, yo no tengo ningún problema con Tamara, ¿viste? O sea, y es, es la mamá de mi nieta, ¿viste? O sea que... Y no me voy a meter realmente en los sentimientos de, de, de mi hijo. Claro. El tiempo dirá. ¿Viste? Que uno, por más que uno diga no o diga sí, es el tiempo el que dice. Por ahí son tormentas que pasan, que sirven para aclarar ciertos puntos, ¿viste? En eh? la per y en la personalidad de cada uno, entre ellos saben qué mm. punto, ¿me entendés? En, en limar asperezas, en fijarse, en esto me equivoqué, voy a llevar la relación por este lado para no volverme a equivocar. Y en el medio también pasaron muchas cosas. ¿Y qué le, pasa, pensase, ¿qué, ¿qué le pasa a usted cuando, cuando ve que eh, del otro lado Tamara cualquier cosita pequeña la hace pública? Eh, y le tira un dardo a través de las redes sociales en lugar de arreglarlo en privado. Creo que la última vez fue cuando estaba Wanda, que el, el caso claro, que mencionaba Sí, Flor sí, recién. no, bueno, pero quizás en algunas cosas eh, eso es un error, lo podríamos tomar como un error de ella, ¿no? Y por en otras cosas que quizás que, que, que, que publica o que así que salta, eh, lo tenés que tomar como una mujer. Usted que le da usted bronca a ciertas que cosas que en el momento y viste ahí. ¿Usted puede ver que a veces su hijo comete alguna macana con, con, con Tamara? pero que si comete? Sí, si sí, sí, elegante se manda alguna. No, no. No, no. Se porta no, bien, no. se porta como un caballero. Y sí, eh, sí, sí, más bien, pero no, no, en cosas que haya cometido con ella, no, lo que pasa es que son dos carácter también fuertes Parque. que de repente chocan y bueno viste Claudia recién estábamos hablando en el corte de, de Jamaica que está grandísima, sí, baila, sí, reggaetón también sí. lo estuvo mostrando elegante y lo veo a él mucho más cercano, mucho más compartiendo el día a día, ¿cómo viviste vos toda esa etapa en la que tenían que hacer de intermediarios para llevar? No atrás? yo sigo siendo intermediario, ah, o claro. sea tenemos dos días a la semana y fin de semana por medio Hmm. Sí. Y o sea que yo la voy a buscar. Pero es como se ven, ¿no? A mí Tamara me contó que se veían ellos. Sí, han compartido incluso una vez fin de Han compartido, piezas, compartido de año, por sí. ahí, ponele un, día, eh, ponele un día yo la tengo a la nena, o sea, la tenemos en mi casa y yo no la llevo, la lleva él ah, con un amigo. Claro. Y por Ay, ahí pues, han compartido cenas mencionaste... ¿viste? O sea, trata de tener buena relación. Claro, pero, pero ahora bien, que nombraste, sí, perdón, Nancy, una, a un amigo, de él ¿te acordás cuando ella hizo...? Esa exposición de la gente sí. que supuestamente los amigos de él calzaban de la arena, que ella no quería que los toquen, eso cambió ahora. Me volvía con hablar a Porro. Claro, pero ¿Claro? Que, la, que, la, sí. que la levanten su hija, no quiere que la toquen. No, no, eso sí. O sea, las misma gente sabe que no, no, no la pueden, ¿viste? Andar, este. Para que el, el otro no, no se sienta mal y no haga suposiciones, viste, ah. que no existen. Claro. O sea, pero uno ya como gente. Y creo que la gente que nos rodea también inteligentes sabemos, ¿viste? O sea que hay ciertas cosas que podemos... Viste, no podés andar levantando a la nena, no, no podés ya sabemos, andar lo que sacándote pasa que fotos Pero era, gente, era su porque, gente, pero era, claro, no. era sus, eran sus amigos, fueron sus amigos en un momento, sí, fueron, pero entorno, también eso fue lo que te, sorprendió te, también. Sí, y bueno, pero también lo tenés que tomar que en, el, en, en ese momento ella... No hijos, estaba enojada. ¿no? la dijo por un Estaba enojada y capaz que estornudabas muy fuerte, capaz ponerle al lado de la nena y lo iba a subir de que le estabas... Eh, tirando gérmenes, virus a la nena Poner, una suposición sí, sí, sí. Claudia, lo que te decir. Por, como te escuchamos hablar De Tamara y todo, ¿vos pensás que pueden Volver a estar juntos? Eliani y Tamara Como te dije antes El tiempo es realmente El que, que puede decir El dueño de la verdad uh -huh. El tiempo y ellos Pero ya te digo, este tiempo sí les va a servir A ambos para Para limar asperezas y para Decir Volver, pero esto tiene que ser de tal manera, distinto. no tengo que hacer esto, está no. bien, hay, va a haber una nena ya más grande, no son dos, son tres. Claro. claro. Este, entonces cambian responsabilidades, cambian roles y hay muchas cosas que hay que hacer. Son una familia, obvio. Exacto, ver, es distinto. Pero cierto... no, no, yo no digo no, nunca, jamás. Claro. Eso nunca podemos saberlo. Lo, lo cierto, y, y tuvieron muchas idas y vueltas además. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, lo cierto es que, y no es porque esté usted acá hoy, digo, que públicamente elegante. Siempre se ha comportado eh, de una manera más madura que Tamara a la hora de dar entrevistas, a la hora de declarar acerca de Tamara. Uh -huh. Tamara fue como más impulsiva en todo este tiempo. Uh -huh. Bueno, en algún momento también, eh, en alguna de sus historias, y no habló, eh, habló mal de usted. Ella no sí, ha hablado sí. tampoco, públicamente. Creo que no, pero él, siempre claro. él siempre dio la cara. Por eso, él siempre dio la cara. Y siempre habló bien de ella. Nunca la, la, lo escuchamos a él hablar mal o decir alguna. Sí. Eh, eh, usted también, digo, cobró en alguna de esas historias sí, de ella. Sí, sí. Sí. ¿Y cómo sí, hace pero... para poder llevarse bien y mantener esa relación? Eh, lo que pasa que ya está. Ella dijo eso y volver, ponerle en el momento, eh, volvés ahí, a, a, a, a, a, a volver a decir cosas. Ella, vuelves y es una historia de nunca acabar. Claro. ¿Y sabes qué pasa? Eh, uno sigue siendo familia. Claro, está la niña. ¿Me entendés? Mm. Mañana ellos se llevan bien. ¿Y yo con qué cara? Y vos fíjate que hoy soy la que tengo que llevar a la nena, buscarla, voy a la casa de la mamá de ella también. O sea, esa relación familiar la no se va a cortar. Claro, es armadura, la, la. Entonces la me que parece, tiene? viste. Sí, digo, vos sufriste mucho hostigamiento también, porque a vos te señalaba como que era la, la, la persona que. Lo que decía Tamara, ¿no? Que enquebrantaba esa relación. También en un momento aparece Miguel Ángel, tu, bueno el papá de Elegante. Sí. Yo imagino que también fue un año muy complicado para vos, porque vos hablaste muy pocas veces y te defendiste como pudiste. ¿Cómo viviste uh -huh. todo ese proceso? De Tamara, de Miguel Ángel. No, mira, el, el tema de Tamara, en cual, de todo lo que decía, en eso, me, sí. en lo que decía de mí, lo dejé pasar, lo dejé, ¿no? Opté directamente desde, desde el momento uno, del primer minuto, a no contestar. Y lo del papá de elegante. A no decir nada, dejarlo pasar, y eso cura, cura las heridas. Si fuera cualquier otra persona, te salgo y te contesto. O sea. Una vez te voy a contestar, nunca más. Está, ah, pero no, está, pero está acá bien. no, acá no. Con el papá de elegante, eh, no, es este... Para mí estuvo bueno el encuentro, que tengan una relación, es como que vos te sacás un peso de encima que lo llevabas adentro, ¿me entendés? Porque él se debía esa charla con, con el padre. ¿Pero te acusó a vos directamente de haber separado? Sí, no sé, porque Por yo eso. No, no, no separé a nadie. Por eso, o sea, es una locura. Una, una madre locura. nunca puede separar Ese fue. a un hijo Ese fue, de, lo de dejó, su papá. Sí. Claro. Si y papá tenía ganas de verlo, clave, lo iba a ver. ¿cómo, ¿Cómo fue para vos criar a, a tu hijo sola? Eh, con, ¿Con todas las necesidades? ¿Trabajando, luchando? Sí, siempre. Trabajando. Siempre trata, eh, trabajar y a lo mejor dejar un trabajo y siempre tratar de buscar o uno mejor o buscar simplemente un trabajo. Te ayudó? ¿En quién encontrabas contención? Y sí, me ayudó mi mamá, una tía mía en, ese, en su momento, porque después falleció, a cuidarme a cuidarme los, los, los hijos, hijos los claro. ah, porque iban a la escuela y quién los recibía, si uno no estaba, no, ellos fueron... O sea, mi familia fue de mucha ayuda para mí, siempre. Pero fue no. difícil. Sí, sí, fue difícil. Fue difícil creo que como para toda mamá, acá pasa ahora los tiempos cambiaron y tener más facilidades claro. para una mamá soltera, en ciertos aspectos. Mm. Eh, y bueno, fue lucharla, lucharla y como siempre digo que... En, en un momento, bueno, eh, era el que no le falte la comida, eh, la escuela, este, la ropa. Claro. Era lo esencial para ellos. Uno siempre se arregla, ¿no? Mm. Claudia, como toda mamá sola, por salir a trabajar y que los chicos te ayuden y lo demás, tuviste que posponer a lo mejor algunos deseos personales. Lo sé porque últimamente sé que pudiste hacer una, una actuación, digamos, con tu grupo de teatro. Sí. ¿Te hubiera gustado ser una actriz? ¿O todavía estás a tiempo de hacerlo? Sí, Va a debutar, sí. debuta Ay, este año. Contá, contá, esperemos. <risa> no, hay propuestas que todavía, pero para dejarlos para la próxima temporada sería acá en Buenos Aires. Eh, sí, sí, sí, eh, siempre yo tuve esa faceta de poder actuar, ¿no? De, de Pero siempre uno lo iba dejando claro. a un costado porque no se podía el momento, porque... Siempre uno quería, no en, en el curso de teatro municipal o del barrio, ¿me entendés? Siempre querías más vos, y bueno, no se podía dar. Y en este momento, bueno, se dio, lo tomé como hobby, digo, bueno, ahora es el momento, me voy a hacer teatro. Y empecé a estudiar acá en Palermo, la Odisea. Eh, un profesor buenísimo, divino, Pablo Tagliani, eh, formamos un grupo fuera del profesor, un grupo con toda la gente, divino, que se mantiene, que eso sí, es lo bueno, sí. mantenerlo, y no, no, bien, y bueno, escuchar propuestas... Este, y la bien, vida, la vida probé, siempre la... te puede sorprender sí, claro, Exacto, ¿no? Exacto. y hermoso, siempre hay tiempo para ¿No tenías una propuesta? De Omar Suárez eso, eh, ¿no? Sí, fue para Villa Carlos Paz Pero ah. no, decidimos de, de, Hay que prepararse más Y dejarlo para la próxima temporada Perfecto, Muy Muy muchísimas gracias Un aplauso para Claudia ¡Bravo! Qué lindo,